...creo que es un valor que nos define en este club es la familia... ...creo que aquí nos multiplicamos todos... ...y hacemos de todo, nos ayudamos entre todos... ...y creo que es el mejor valor que puede definir la familia. Aquí aparte de, de, del trabajo que hacemos... ...a nivel deportivo, hacemos un trabajo social increíble... ¿no? ...yo creo que todos los jugadores de la primera plantilla... ...entrenan con todas las escuelas... ...son sus monitores, son sus entrenadores... ...y también los chavales... ...van a los partidos, yo creo que es algo de admirar, ¿no? el, ...el trabajo social que hacemos a nivel también... Eh, ...fuera con los niños, yo creo que, que, que prácticamente nadie lo tiene, ¿no? ...y estamos orgullosos de, de, de que este, este reconocimiento... ...no será solo a nivel deportivo, sino también a nivel social". Bueno, yo creo que la humildad, el trabajo, la implicación con, con, con una ciudad, con un club, con una historia importante, yo creo que al final todos los que, lo que estamos aquí en este club sabemos los valores que, que eso conlleva, que, que para llegar lejos como, como estamos haciendo, pues, pues implica todas esas tres situaciones. Sí.